La denuncia fue hecha por la señora María Restituyo, quien asegura que en la urbanización Mario Fernández tienen que comprar camiones de agua para solucionar las necesidades básicas. INTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.